Bueno, el tribunal sacó una sentencia que no está firme, a las 48 horas queda firme, pero hoy día hemos presentado, como vamos a presentar en el transcurso del día, la apelación que ya está armada, eh, porque nosotros entendemos que es extemporánea, que cuando ellos hacen la reserva de colores y simbología, la hacen un 17 de febrero, antes de haber recibido el número de personería jurídica política. Entonces vos no podés eh, tener tu número de documento antes de nacer, ¿me ¿entendés lo que te quiero decir? Claro. Vos primero tenés que nacer como frente y después podés hacer la reserva de tu nombre. Bueno, nosotros hemos apelado esto y aparte hay antecedentes históricos que nos avalan en el uso de los colores de la cabeza del león, del nombre de mi ley, antes del de, eh, Frente de Desarrollo y Libertad, mucho antes, desde noviembre. Bueno, entonces van a hacer la apelación Vamos a hacer la apelación creemos que es temporánea, creemos que este tribunal electoral está beneficiando directamente a este frente creemos que no se está haciendo uso de, la, de, de, de lo primordial que es la igualdad ante la ley porque le está permitiendo a este a este frente eh, sin tener en cuenta los tiempos eh, le está otorgando algo que bueno que nosotros creemos que no es así, se lo vamos a a impugnar, lo vamos a, como se dice, a apelar. De volver a ser negativa la respuesta, convencido de que estamos eh, del lado de la verdad, vamos a apelar hasta que lleguemos a la Corte de Justicia. Si la Corte no es negativa, no pediremos el personal indirectamente o lo que corresponda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uh -huh. Bueno, ¿ustedes habían hecho también eh, este pedido de, de reservas eh, antes? Nosotros, no no no no nosotros lo hemos hecho después de que nos entregaran la personería jurídica al frente y eso cuándo fue, fue? Que, y eso fue el 23 de febrero imagínate que a pelu el 23 de febrero nos entregaron la personería jurídica y política a todos los frentes incluido al frente eh, desarrollo y libertad sí. pero a ellos las reservas se le hicieron el 17 se le hicieron seis días antes cómo es eso pero ustedes no, no, no la habían solicitado antes tampoco. No, es que no, no, no la podemos solicitar claro. porque es extemporánea. Bien. Voy a solicitar y me dice, mire, primero usted tiene que ser un frente y después le vamos a reservar los nombres. Pero bueno, ellos fueron y reservaron y todavía no eran un frente. ¿Vos entendés la sí, sí, sí, sí. lo que la, la irregularidad cuál es? Uh -huh. Así que entendemos que estamos que estamos para ganar la situación, la apelación, así que la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias.